subiendo bajo una típica lluvia de la montaña cuando hace un segundo teníamos un poquito de sol es cierto y siempre hay tantos escombros y siempre si sí, esta vía justamente pues como no es una vía entre comillas legal no está dentro, de la, dentro del anillo vial de, del barrio eh, pues es una vía hecha a mano, a pulso, entonces entre los vecinos cuando si sí baja muy, muy fuerte el agua ahí ella es Gaia que está ahí mojándose está... Gaia, ella es Gaia es <risa> una perrita que alimentan acá entre varios vecinos uh -huh. eh, pero bueno, la vía sí eh, pues la hacen los vecinos como cada si sí, se pone muy resbaloso el camino Alguien trae un viaje de escombro y lo bota. <risa> y okay, así se va. Se va haciendo. De hecho, está un poco más plana. Realmente esta vía ha llegado a tener unos surcos bastante peligrosos. Por esta.. Ah bueno, si no, les decía no, como por este camino. Caminaba mucho tiempo hacia la casa de mi madre.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 Aquí tenemos, por ejemplo, este letrero que sería lamentable, pero ya lleva un buen tiempo, yo creo que por lo menos unos dos años ahí, para lotear estos terrenos. Uh -huh. En ese lugar donde está el letrero habían unos pozos de agua donde los niños jugaban a coger renacuajos uh -huh. y, y zapitos y ranitas, ranitas, no, unos zapatos. Y bueno, y ahí se ve el barrio hacia arriba hasta donde ha llegado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 Está el lugar que Fabián, que es el compañero que falleció, llamaba el Anamkara. <ríe> Aquí podemos encontrar. Esta es un poco también las características del Se están lugar. Y ¿no? los, frailejones. Los, los frailejones tienen plagas sí. ahora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 No sé, yo creo que podemos avanzar un poquito ahí, ¿será? ¿Lo intentamos? ¿O no, no salen los perros? ¿Será? Esta pues, era. Es. Al el... vallecito. Ya no se recupera y acá lo que iban a construir eran casas. Ah. Casas Entonces, acá? Casas, no. casas campestres para... Es para las personas que salen a, a campestrear cada Ajá. fin de semana, o sea, como, como a, a, ahondando aún más esa brecha de desigualdad social, porque mientras estaban estas casas, ¿de dónde iba a salir el agua para estas casas? Eh,